A la Nicolás Sevilla, ¿en dónde? De tu alta. De tu alta. alta, ahí está. Bendiciones, bye. bye. A la Nicolás Sevilla, ¿en dónde? De tu alta. ¡Taluito! De tu alta, ahí está. Bendiciones, bye.